hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo nosotros podemos crear una pregunta del tipo respuesta corta para ello tenemos que estar dentro del banco de preguntas y asegurarnos de que esa pregunta corresponde en este caso a la categoría que nosotros queremos trabajar que en este caso es el módulo 1 y dentro de esa categoría ir agregando la pregunta en este caso nos vamos hasta crear preguntas y de la lista que se presenta a continuación entonces seleccionamos respuestas cortas nos vamos acá en agregar eh, vamos a poner en este caso el módulo 1 pregunta 6 y esta pregunta está relacionada con lo que sería cuestionario en entonces cuestionario tenemos que en este caso ingresar el, el enunciado de la pregunta el módulo punto, punto, representa un examen en línea lo que quiere decir que a partir de una serie de preguntas se evalúa al alumno entonces eh, podemos poner también complete el espacio punteado ¿sí? con la palabra que falta que sería esto de acá y acá falta una palabra ¿ok? entonces esto va a tener un valor de 10 puntos y acá nosotros tenemos que indicar si va a haber diferencia entre mayúsculas y minúsculas o eh, tiene que coincidir esto va a depender siempre de cada docente ¿sí? entonces por ejemplo la respuesta una respuesta es cuestionario ok entonces si me ponen cuestionario acá puedo tomarla como válida sí. la otra opción que me ponen acá por ejemplo eh, Ah, si esta es la, la respuesta 1, yo le tengo que indicar que si me pone cuestionario, la respuesta es 100% Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi alumno me escribe así? Cuestionario con la C eh, minúscula en este caso. Entonces puedo también considerar de que esto eh, sea válido. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi alumno por alguna razón desconocida me escribe cuestionario? Eh, en mayúscula, bueno, entonces, eh, como estoy de buen humor, entonces le voy a hacer valer también eso. Entonces, una vez que tengamos listo esto, le damos en guardar cambios, y volvemos en este caso a nuestro banco de preguntas, donde necesitamos en este caso comprobar la respuesta a esta pregunta. Vamos a ver cómo van a ver nuestros alumnos acá, hacemos una vista previa, ¿sí?, y acá completamos con cuestionario. ¿Ok? Enviar y terminar. Y la respuesta es correcta. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Si les gustó el video, pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre los videos que vamos a ir publicando dentro de la misma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.